Estás en la tarde de la radio y llegó este momento Llegó el momento de todo un poco Y cuando hablamos de todo un poco estamos hablando de su columnista, conductora, periodista Porque ella investiga para esta columna Estoy hablando de mi compañera Delfina Pisano A quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine Hola Delfi Hola Cali ¿Cómo va? Bien. Delfi, puede ser que ahora, viste, en esta columna tuya de todo un poco, que vos investigás tanto, resulta que ahora sos protagonista de esta columna porque alguien me contó que sos chef. Sí, no, absolutamente. ¿No? ¿Cómo te va, mamá? ¿Estás haciendo mermeladas? Sí, de, de, de naranja. Mermelada de naranja, ¿y me preparaste un, fa un frasquito para mí? Sí, te, la, la teníamos recién la acá. Hay que esperar que se enfriera. Cuando te vemos, te llevamos una. Perfecto, cuando podamos salir de la cuarentena. Vos guardala. Sí. Tiene sí. las mermeladas que estás haciendo. Yo te veo cor cortar naranja. Hay, sí. que pe ¿Hay que pelar la naranja o no? Sí, y corta la caja de naranja, la sí. y después la herví, y después la fui sirviendo, después la sacás, después. No sé, 15 minutos, 2 minutos, sí. Ajá. Me estoy, me estoy dando las cosas que hice. La sacás, la dejás ahí, después pones un, un vaso y adentro de una olla y. Después la azúcar, dos de aguado de azúcar y después la naranja, se la estás ahí y, y después la estás de cocinando hasta que hasta que se hace como una pasta y se la caza la de los costados. Delfina Chef, no me equivoqué. Sí. Sos no. una Chef profesional ahora también. Me sabés sí. hacer mermelada casera. Esto es genial. Sí. Sí. Uy, qué rica esa mermelada Yo la verdad que no me, no me animo tanto con la cocina Pero la mermelada casera tuya la quiero probar ¿eh? Bueno, cuando la cuarentena me deja salir Yo ya, ya puedo salir pero no salgo porque me quedo en casa Pero yo no quiero salir No, me quedo en casa y cambio más Esto está bueno, Delfi El mensaje que tenemos que mandar Porque por más que como prensa tengamos este este permiso sí. para poder salir sí. somos sí, responsables no claro somos responsables porque sí. cuando estamos saliendo le estamos quitando espacio a alguien que quizás necesita salir para ir a buscar la comida para sus hijos la comida diaria sí. necesita trabajar para tener plata para so sobrevivir en esta vida es decir que sí. tenemos que ser solidarios con el otro cuidar las salidas sí. Sí. Aviso, que está escuchando a todos Buenos Aires y un usted Ostendet está escuchando aviso. ¿Por qué? Porque vos, des... vos me estás avisando Avise. a mí que yo digo algo incorrecto. No, no, no. Pero dice a Buenos Aires, a, sí. a, a, a Pinamar, a Valeria, a todos. A, a todos. de Pinamar, a Valeria, a todos. A todos. todos te están escuchando. Porque vos sí. encima tenés muchos fans. Tengo un fan que me está. Querido Titi. Un tío Titi. ¿Es Sí. sí. El bueno, que le mando un saludos. Bien, ahí. Pero lo pedí a semana que viene, la otra que me llamaste, pero no me. No me no acordé. Bueno, ahora te acordaste. ¿Alguien? ¿Alguien más te pidió saludos, Delphi? El Panza, Mariano. ¿Quién es Tiro. el Panza? El que te abré es el, el, el que. el que. Ah, el que me dijiste recién? Sí. Ah, Panza, sí. está bien, el sí. Panza, bien. Sí. ¿Quién más te pidió? El Mariano, el otro Mariano, el. todo, bueno, eh, Karina, ma... eh, mi abuela Mabel, mi abuela Estela, mi abuela Tayana, eh... la, abuela Mabel, la abuela Mabel, la Le... abuela Mabel, está en Buenos sí. Aires, ¿no? Sí, sí, sí, está en cuarentena. ¿Es, ¿Es jubilosa también? No, ella sigue con el... como mi, mi abuela que es, es presidenta de estanga, bueno, ella de lo mismo que ella, de mi abuela. Ah, iguales. ¿Te salieron iguales. políticas las abuelas? Sí, me, yo me estoy peleando, yo me ¿Por estoy qué? un poquito, porque tengo la contra de la abuela, Mabel, la contra de la abuela Estela. No, vos no, no tenés no que, que ir en contra no. de nadie. No, bueno son abuelas, las abuelas son abuelas y la política es la política y no nos metemos con la política sí. nosotros no, muy, yo mucho me, me metí porque esto, esta esta el, el otro año me metí un montón yo yo salía yo salía a, no caminar porque tenía que ir al colegio pero me metía en en lo político que es lavar boletas y llevara en un cajón, otra boleta un cajón, en claro. las boletas un cajón porque están como si abuelo igual. Están seguro de mi casa o ir al, al local y seguir laburando en el local. Y yo cuando podía ir cuando no podían no ir iba porque este colegio. No, seguro. Sí, sí, sí. Pero, eh, Telfi, no nos metamos con la familia y la política. ¿Viste lo que es estas cosas? Mejor sí. eh, dejamos que seamos nietas y abuelas. Somos nietas y sí. abuelas. Así que no sí. nos metamos ahí en la política. y Le mandamos un saludo a la abuela de Buenos sí, Aires. Sí. Están todos escuchando. La quiero conocer, me tenés que mandar una foto de la abuela, vos con la abuela. de abuela? La abuela de Buenos Aires, porque la jubilosa ya la conocemos, vamos a la abuela ah. de Buenos Aires también. Ah, sí. sí una sí. foto vos con tu abuela de Buenos Aires. Delfi, hablando de todo un poco, eh, hoy va a haber un ruidazo... Impresionante a las 8 de la noche con el tema de las cárceles. ¿Estuviste viendo algo de lo que pasaba con los sí. presos? Sí, vi algo, sí no más, pero algo vi. ¿Y qué opinas? Y sí, no, no puede hacer eso porque si no, ¿dónde lo metes? Después salen todos, ¿dónde lo metes? Tal cual. Salen eh, todos, como si nomás, sin, sin nadie, y ¿dónde lo metes? Pues su casa, sí, y todos los presos, ¿dónde lo Andate al... no sé dónde. te al de vuelta a la comisaría. Claro, imposible sostener esto, ¿no? De, de... En sí. la cárcel quizás se la está pasando mal, pero bueno, por algo también sí. están ahí. Habría sí, que, sí. que modificar esta situación en la cárcel, pero no que vuelvan sí. a su casa. No, que vuelvan a la cárcel y se queden ahí. Si ellos se han hecho mal... Tal cual. Por algo están, ¿no? Sí. Eh, esto es importante y también quería hablar en esta columna sí. tuya de todo un poco ¿te estás cansando no? No. Ah, pensé que, ¡no! pensé que me ibas a decir que, que estabas cansada no. ¿estás durmiendo no. mucho? ¿Eh? ¿estás durmiendo mucho o ahora estás trabajando con las mermeladas y te estás poniendo pila? Mm, a veces cuando tiro los de siesta pero ahora que me me con casi ángeles eh, estoy enganchando un poquito más en el teléfono y viendo más canciones que no tenía más arriba que tiene en YouTube. Y lo pongo YouTube y pongo canciones, y me gusta canciones, porque me gusta. Y nada, me gustó desde primer, desde, lo vi, y ahora lo vi como 10 capítulos, ya estoy viendo como 10 capítulos adelante. Y nada, es como nada, son villanos, una es mala, otra es más malo, y uno que no sabe que es el papá de uno, una se llama de otro. Y, no, quiero así porque no, no me estoy viendo, pero lo estoy viendo de adelante, que... es como siempre, siempre hay un villano, un bueno y un villano, sí. en todas. Sí, pero yo miro más películas de, de malas que de buenas, no sé. ¿Te gustan más? Sí. Delfi, ¿puede ser sí. que me expliques la diferencia de la ciudad y del campo? ¿Hay alguna Ay. diferencia? ¿Una diferencia? La, no, el campo tiene poca gente y la, ciudad, y la ciudad tiene mucha gente. Y el campo tiene muchos animales, y la ciudad no tiene animales. No tiene ningún animal en la ciudad. Bueno, si es por la ruta, sí, pero la ruta, fijando de plata, ya en no Buenos aires, tiene caballos, tiene todo, tiene como ovejas, tiene todo. Claro, pero bueno, eso es en la ruta que podríamos decir que parte del campo. Sí, parte del campo. Y hay una escuela sola, hay gente que busca cochecha en, en la tierra y todo eso. Me dijo mi mamá que lo diga, si no me va a matar por eso. ¿Qué cosa? Dijo mi mamá que lo diga. ¿Que digas qué cosa? ¿Lo de la escuelita? Sí, porque, es, porque va a es, ma es maestra. Es ma sí. maestra y ya se metió en tu editorial. De, no, ¿Te das ella, cuenta? Ella toda la mañana me, me tuvo con eso Toda la mañana ¿Viste cuando te levantás? Sí bueno, con... me tuvo toda la mañana con eso Toda la mañana, toda la mañana La deja también, también No, no, no, me tuvo también con esto. Estuvo con eso Te hace trabajar uno, Al final está, te, te hace trabajar No te deja dormir Y, y ella duerme a la mañana Porque también no. me voy a decir esto Ella se levanta Y se queda en la cama mirando la tele ¿O no? ¿O me equivoco? También... no no te equivocas nada. Los domingos, sábados o su día te que soltar de la cama. Tienes que tener un, una leche para si el donde. Pero por colegio, poner, hay que poner los puntos ahí. ¿Cómo que te ¿Cómo hace que Después del colegio en la mañana yo y mi hermana en la mañana? se sí. sí. Tengo que levantar 8 media, o sea, a las ocho y media, <risa> ocho. Con mi hermana ahí se va a levantar a las ocho y media, como va a bajar para abajo. Tal cual. Bueno, Delfi, no nos olvidamos de las escuelas rurales, algo también, sí, tiene razón mamá Daniela, muy importante sí. las escuelas rurales porque hay muchos chicos del campo, vos sabías, ¿no? Que van a veces a, a, a caballo, llegan a las sí. escuelas y hacen kilómetros a caballo o sí. caminan por, por, el, por la tierra, ¿no? Por calles de tierra para llegar sí. al colegio y poder tener una educación digna, ¿eh? Sí. Así que... Sí. Eh, tanto los alumnos que hacen ese esfuerzo de las escuelas sí. de, de rurales, las escuelas que están en los campos, como también sí. en los maestros que hacen ese esfuerzo sí. de estar, ¿no? Sí. Acá en Madariaga hay, hay una escuela sí. que también, mi ¿no? Mamá, mi mamá hizo todo en el colegio, todo en el colegio en Madariaga. ¿En la escuela de, de campo? Sí. De ah, por eso te hizo tanto campo. No, de campo no. De, de, de, cuando entraste a aquí en la escuela, sí, bueno, a, a esa escuela sí. Bueno, yo tengo y yo entendido el, y que mamá... Y mamá corrija después eh, Delphi pero tengo entendido que en hay una, hay una en el campo que tenés que hacer varios kilómetros para entrar a la escuela. Y hay sí, muchos docentes que van. Eh, esa no fue mi mamá. Ah, fue la que está jue. en la entrada. Sí. Eh, yo la acompañé una vez, porque ella, ella, ella decía de todo. Allá iba a la mañana, se venía a la noche, iba a la mañana, se venía la noche, venía a la mañana, se venía la noche, se venía a la noche, venía a la mañana, venía a la mañana, venía la noche. Si iba a la tarde, venía como nueve de la noche. Carretada. Mi papá se tenía la, la comida de leche y cuando llegaba se le ponía a... a, a calentar la comida. Bueno, no sigo preguntando más de la familia Pisano porque quedan al descubierto con todos los seguidores que tenemos, Delfi. Papá cocinero no también, ahora. Papá, papá es cocinero ahora, a la cuarentena se le hizo cocinero. ¿Se hizo cocinero? Sí. Bueno, las hamburguesas, el asado, la mermelada. ¿Cuántas cosas me debe la familia Pisano? Eh? Sí. Bueno, Delfi. Acá Delphi. se ve en acá abajo. Acá ¿Qué? se ríe. ¿Se Me ríe? Sí. Y claro, cómo no se van a rendir. Escúchame esto entre nosotros que no se entere ¿Qué? nadie. ¿Qué? ¿Cómo está Emma en la cuarentena? Emma está bien. Emma ¿También? está bien. Ahora cumple el 20 de mayo en su compañía, así que... ¿Cuánto cumple Emma? 12. Ah, está ahí entre la adolescencia. Estás a... Y sí. ya es adolescente, así que... Ya está, Emma. Ya está. Yo la veo sí, ya en el Instagram, a Emma, muy activa con el Instagram. Sí, ¿Sí, sí. ¿no? Se saca sí. fotos, todo eso. Sí, sube, como se la edad del pavo. <risa> ¿Cómo? No, no, que no nos escuche, ¿cómo le vas a decir eso? Es la <risa> edad del pavo, estoy abajo. ¿Y vos no estés? ya pasaste la edad del pavo? Estoy ahora. También, estás hecho una pava. Sí. Todos, todos tuvimos la edad sí. del pavo, la mejor edad, me canto. Sí. Bueno, Delfi, prepárate bueno. para la próxima semana. Dale. Seguí cocinando mi chef Dale. preferida. Te mando un Dale. abrazo muy, pero muy grande. Un beso. Besote, chau, chau. Besote, chau, chau. Y así así pasó por la tarde del magazine en su columna de Todo Un poco con Delfina Pisano. Muy linda charla. Ahora chef. No solo es periodista, no solo es conductora, que también es chef. Increíble lo de Delfina. Me encantó. Me quedo con vos en este último tramo hasta las 4 de la tarde. Ya venimos. No te vayas. Pinamar.